Thank mm -hmm. you. El sol me saluda cada mañana, siempre puntual, siempre firme, brillante, seguro, constante. Solo las nubes lo ocultan de vez en cuando. El sol es tan duro en verano, en invierno es más amable. La luna en cambio aparece cuando quiere, siempre por distinto camino, siempre con rostro diferente. A veces plena, a veces apenas, a veces roja, a veces brillante me encantusa, me deja mirarla, me deja mirarla. Cosa que el sol no consiente Cosa que el sol no consiente Luna Luna Eres mi aventura Luna, Luna, solo tú me curas de la rutina del sol. La seguimos y la buscamos cada noche sin darnos cuenta, como buscábamos aquel ruido de los últimos quehaceres de nuestros padres antes de acabar de dormirnos en la cama cuando niños. Como cuando éramos niños Como cuando éramos niños So